Mis jefes en Televisión Española me encargaron que hiciese la pieza sobre los audios del ministro Jorge Fernández Díaz. Le dije que sin audios ni firmaba ni leía y a los 10 minutos me quitaron y pusieron a otro. Segundo caso que le pongo. ...obligando a censurar el vídeo de la secretaria de Estado de Comunicación... ...en la que le dice con muy poquita vergüenza a los pensionistas decentes de este país... ...os jodéis, ¿sabe qué pasó ayer? Que esta periodista, esta editora de Valencia... ...dimitió por un respeto a su trabajo y por respeto al derecho a la información... ...y le voy a poner un tercer ejemplo por una cuestión de justicia y de dignidad... ...con mi grupo parlamentario que a usted le sonará porque se enfangó hasta el cuello con él... Pusieron sobre mi mesa una noticia sin contrastar que acusaba a Juan Carlos Monedero de fraude fiscal. Tras contrastar lo que decía ese panfleto, dije que no era verdad, que no era fraude ni imputación. ¿Sabe qué le contestaron, señor Montoro? Haz que lo parezca. Eso es lo que le dijeron a esta periodista. Y le invito, si quiere conocer más ejemplos, a que entre en el hashtag así se manipula en Twitter y si no se entiende usted muy bien con las redes sociales contrate a la misma empresa que contrató su partido para que vicheara y entorpeciera la actividad de Podemos y de mi grupo parlamentario en las redes sociales Son los trabajadores y sobre todo las trabajadoras las que con mucha valentía y sabiendo que van a ser represariadas, están denunciando casos concretos con la campaña así se manipula. Se están riendo de los trabajadores, se están riendo de la gente que paga el servicio público, pero es que se están riendo de la democracia y de esta Cámara Hay un acuerdo mayoritario que se que salió adelante hace siete meses en esta Cámara. Ana Pastor, que hoy no está, nos dijo que trajéramos un acuerdo mayoritario. Lo trajimos PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV, Esquerra Republicana, todo el grupo mixto. ¿Y sabe qué ha hecho? Bloquearlo. No lo ha catado, lo ha bloqueado. Señor Montoro, no vamos a parar hasta que se cumpla esta ley. Y no lo vamos a hacer, si no lo hacen, hasta que se les caiga a ustedes la cara de vergüenza por una cuestión simplemente de verdadero decoro parlamentario. A lo mejor a usted no le gusta un informativo, mire, puede cambiar de cadena, ¿sabe? o sea, que tenemos libertad en España.